Seguramente. Pero lo malo de esos autos es que no hay espacio para otros, tal vez una persona más. Pero si quieres hacer un viaje, con maletas y todo, no hay lugar ni para un amigo. Son rápidos y lujosos, pero ¿quién quiere un auto así si está solo? Hay quienes llegamos a los 30 sintiéndonos de 100 años por el dolor. Dolor de hombro, 150 años. En la rodilla, ¡pum! 200 años. Toma Flanax y vuelve a sentirte de tu edad. Con Flanax, sin Flanax, el dolor hasta por 12 horas con una sola tableta. Si es Valle, es bueno. Del lunes a domingo vive historias diferentes que te tocarán el corazón. Exactamente.